Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Iniciemos este día en la presencia de Dios, este día miércoles, sea un día para dar gracias, para encomendar cada una de nuestras necesidades. Pongamos en la presencia del Señor los proyectos de este día, su diligencia, su trabajo, su estudio, su cita médica, la diligencia que va a hacer. Vamos a poner en la presencia de Dios para que sea el Todopoderoso el que guíe, el que oriente y el que lleve las riendas de todo. Señor, en tus manos nos ponemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio que meditamos el día de hoy está tomado de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no ha fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto». Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca, luego lo recogen y lo echan al fuego y arde. Si permanecen en mí mis palabras permanecen en ustedes, Pidan lo que deseen y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, hoy la palabra nos insiste en permanecer. Y utiliza la palabra, el Señor Jesús utiliza la figura del sarmiento, que es la ramita que está pegada a la vid, al, al árbol o al, al, al árbol que da las uvas. Lo conocemos, una especie de bejuco. Las ramitas son esos armientos. Para que den fruto, para que permanezcan verdes, tienen que estar pegados, pegados al tronco. Si queremos permanecer verdes, con vida, tenemos que estar pegados de Dios. Solo en la medida en que permanezcamos unidos al Señor, mediante la oración, mediante los sacramentos, la visita al Santísimo, en fin, con una vida espiritual y en gracia, solamente en la medida en que estemos pegaditos de Dios, Vamos a dar frutos, y frutos abundantes, y nuestra vida permanecerá con vigor, con fuerza espiritual. El Señor nos dé la gracia de hoy permanecer unidos a Dios. El Señor Todopoderoso los bendiga, los guarde y los proteja. Un buen día para todos, queridos hermanos.